La natación adaptada empieza a surgir desde una serie de niños con discapacidad que empiezan a aparecer en el club y entonces, bueno, pues una serie de demandas, eh, nosotros creamos la sección, a raíz de que empezamos a crear la sección, se lleva, está creada desde el año 1991, eh, yo llevo 16 años con este equipito ...y bueno pues nada más crearla a partir de un par de añitos... ...ya se empieza a trabajar con ellos de cara a campeonatos de España... ...es exactamente igual que cualquier nadador... ...lo único que ellos tienen una serie de complejidades ...que esas las llevamos nosotros a cabo con ellos... ...las instrucciones, eh, los, el momento en el que ellos tienen que dar... a ...hacer series, eh, cómo se desarrolla la natación con ellos". La natación, al igual que cualquier persona tenga o no daño, es el deporte más sano que existe, ya que utilizas todo el cuerpo. Y estoy aquí, sobre todo por una cuestión terapéutica. Relajado, cómodo, tranquilito, voy a mi ritmo, como si no me estemos a tope a tope, si eso es suave. Lo que más me gusta es lo que me da, o sea, la desconexión de cuando vengo aquí, porque cuando estoy nadando, no, no estoy pensando ni en estudios, ni en problemas, ni nada, sino en venir y en nadar bien. Y estar bien conmigo mismo. El equipo de natación adaptada ahora mismo es el que más frutos está trayendo al club. En los últimos campeonatos hemos traído veintitantas eh, medallas. Eh, a nivel nacional tenemos un equipo donde han sido terceros de España en la clasificación general. Eh, tenemos un chico que está en proyección de ser internacional. Hemos tenido varios internacionales, hemos tenido varios olímpicos, o sea que el Club Natación Las Palmas, a nivel de la sesión de natación adaptada, ha tenido una buena proyección y seguimos avanzando en esa proyección. Yo creo que todo el mundo puede hacer deporte, tengas una discapacidad o no la tenga. Eh, cada uno tiene sus limitaciones, pero todas se superan con voluntad y amor por lo que uno hace.